Bien, eh, vamos a resolver este ejercicio en el que nos piden que dibujemos las trazas del plano determinadas por una recta horizontal R y una recta frontal S. Evidentemente estas dos rectas se cortan, esto siempre lo tenemos que, que comprobar porque si no se cortasen no estarían formando plano. ¿vale? Eh, acordaros, para saber esto, eh, o para poder resolver este ejercicio tenemos que tener muy claro cuáles son las condiciones de pertenencia de una recta a un plano y las características especiales que pueden tener algunas rectas dentro del plano ¿vale? como es este caso. Si vamos por el, eh, el, el, la primera condición es qué tiene que pasar para que R y S eh, eh, pertenezcan a un plano. Bueno pues si R pertenece a un plano las trazas de ese plano tienen que estar en las, las trazas de la recta tienen que estar en las trazas de ese plano y S también Así que si un plano contiene a R y a S, las trazas de ese plano deben pasar por las trazas de R y las trazas de S. Vamos a hallar las trazas de ambas rectas. La traza de R, la traza vertical de R, nos la va a dar el punto en el que R1 corta la línea de tierra, en el punto en el que el alejamiento eh, es 0, eh, lo cual quiere decir que en el espacio R se está dando contra el plano vertical. ¿vale? Este punto de R2 será la traza vertical de R en cuanto a la traza horizontal fijaros que la traza horizontal de R R está manteniendo siempre la cota R2 nunca va a tocar a la línea de tierra es decir la recta de R nunca va a tener traza con el o si queréis la, la tiene en el infinito ¿vale? con lo cual no puedo hallar dentro de mi papel la traza horizontal de la recta ¿vale? Vamos a ver qué pasa con S, la recta S es una frontal del plano, siempre mantiene el alejamiento, es decir, nunca se va a dar contra el plano vertical, pero sí va a tener una traza horizontal y la traza horizontal me va a dar S2, donde S2 corta la línea de tierra, quiere decir que la, que la recta S está tocando al plano horizontal, ahí está su traza horizontal, con lo cual voy a dibujar la traza horizontal de la recta S. Vosotros que han cuadro el cartabón, yo lo estoy haciendo directamente con el puntero, trazando la perpendicular la línea de tierra por este punto y eh, vamos a poner nombre a la traza horizontal de S. Bien, aquí la tengo. ¿Qué pasa aquí? Que para poder delimitar las trazas del plano yo necesitaría otra traza más vale es lo habitual qué pasa que como estas rectas son muy especiales dentro del plano sí lo voy a poder hacer porque resulta que esta recta es una recta horizontal de plano y una recta horizontal del plano tiene la particularidad de que la traza horizontal del plano será paralela a la proyección horizontal de la recta es decir la traza horizontal del plano que busco, que contiene a R, que contiene a S, ha de ser paralelo a R1. Bueno pues con la escuadra y el cartabón me alineo con R1, vamos a alinearnos con R1, ahí, y traza horizontal del plano paralela a R1 pero por la traza horizontal de S por Hs esta ya sería parte de la solución así que trazo esta línea y esta línea que acabo de dibujar sería voy a llamarle H sub A es la traza horizontal del plano A que contiene R y que contiene a S. ¿vale? Lo mismo me va a ocurrir con la traza vertical, ¿vale? por ser S una recta frontal, la recta frontal del plano tiene una particularidad que es que la proyección vertical de la recta y la traza vertical del plano han de ser paralelas, ¿de Así que la traza vertical eh, del plano pasará por VR, puesto que R también está el plano y será paralela a S2. Y aquí tenemos una nueva comprobación que es que deberá unirse con H sub A con la traza horizontal exactamente en este punto. ¿vale? Así que incluso aquí nos podíamos llegar a haber ahorrado tener que trazar esta traza, por ejemplo VR, ¿vale? puesto que podía haber dibujado H sub A y desde este punto directamente trazar paralelo a S2. ¿vale? Siempre que podáis evitar. Esta especie de información que no es del todo necesario, pues mejor, ¿vale? Podremos esconder un poco más los posibles errores que hubiéramos cometido. ¿vale? Pero bueno, cogemos escuadra y cartabón, nos alineamos con H y vamos a trazar paralela H por el punto VR. Vale, fijaros que a mí si me da, que también va, a, a, que corta a la traza horizontal en este punto así que lo estoy haciendo bien, lo voy a echar un pelín más para arriba ah, vamos a ver. ahí y en este momento, vaya, dibujo, trazo ya la línea que es la traza vertical del plano que busco. Le voy a llamar V sub A. Bien, así que H sub A y V sub A serían las trazas del plano que forman una recta frontal S y una recta horizontal R. Espero poder haberos ayudado. Cualquier duda, me la preguntáis. Vale, gracias.